Probablemente su celular está sonando en estos momentos, eh, solicitando la evacuación del sector Las Raíces por incendio forestal. Les informo que ese sector de la ra sector Las Raíces se encuentra cercano al kilómetro 15 Camino a Molco. Eh, es parte también del incendio Paso Hondo, que lamentablemente se descolgó hacia ese sector. Eh, les comento que la ruta M500 tiene restricción. Así que si usted tiene familiares, no vaya hacia el sector de, eh, de las raíces, no vaya hasta el kilómetro 15 de Molco, sino que solicite a sus familiares evacuar. En estos momentos está la evacuación a cargo de PDI y de bomberos. Esto va a posibilitar la mejor acción de emergencia y que pueda defender efectivamente sus viviendas. Su vida es lo más importante en estos momentos, así que por favor, si está en el sector Las Raíces o tiene familiares en el sector, invítelos a evacuar. Para que bomberos puedan defender de forma adecuada y los brigadistas también fue, puedan defender de forma adecuada las viviendas, sin tener que preocuparse de las personas. Las personas se van a ser llevadas a un lugar seguro. Por favor, acompaña a PdI, acompaña a Carabineros eh, a llegar hasta al menos el sector, las máquinas, la junta de vecinos.